que listos esos tíos, convirtieron de golpe, acostó sus esclavos en obreros baratos dándoles la libertad, igual te engañó a ti, poder ganar dinero, así te sacó de casa mano de una barata, te podrás realizar, sí. engañar con el cuento de la libertad con el cuento de la libertad engaño el cazador pobre caperucito Tiene miedo De nuestra fuerza Y para evitarlo Se han inventado Hombre contra mujer Sí, Se libre Se En busca de ti Y no te queda ya nadie Nadie te apoya A tu único aliado Los pantalos de tu lado Para servirle al fin Sí, Se libre Sé tú Sí, Se libre Sé tú Pero no te dejes engañar no te dejes engañar con el cuento de la libertad, no, no te dejes engañar con el cuento de la libertad, no, no te dejes engañar.